Este pacto espera lograr reducir la tasa de víctimas mortales por siniestros del 17 al 11%. Es tiempo de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional.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 de espacio promocional. Gracias por su sintonía. Le contamos ahora que se realizó en la ciudad de Quito una socialización de la conformación del Comité Interinstitucional para la implementación de protocolos y rutas para la protección de derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador. A continuación los detalles.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 E informó que al momento se trabaja con la embajada ecuatoriana en ese país y con el consulado de Barcelona para descartar si entre las víctimas se encuentran ecuatorianos. Al menos 13 personas murieron y 50 resultaron heridas cuando una furgoneta embistió a la multitud en la turística avenida de las Ramblas de Barcelona el jueves, según informaron las autoridades. Un balance anterior extraoficial daba cuenta de dos personas fallecidas y 20 heridas. La policía pidió a la población evitar la zona tras indicar que estaba en marcha un operativo de búsqueda. Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido y que el ataque era tratado como un ataque terrorista. Duros enfrentamientos entre la policía y los profesores en Lima después de dos meses de huelga. Los huelguistas exigen al gobierno mejoras en sus salarios y un mayor presupuesto. Sin embargo, el presidente del país expresó su rechazo. No debemos mezclar la educación con las ambiciones políticas de unos cuantos. No podemos aceptar que ideologías violentistas como las que apoya un movimiento de origen terrorista, tengan un papel en estas huelgas. El presidente recibió la semana pasada a varios sindicatos de profesores y algunos de ellos aceptaron levantar la huelga, pero otros continúan en las calles reclamando un mayor presupuesto nacional.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 Desde la época de los aztecas, el nopal, este espinoso cactus en forma de raqueta, es uno de los protagonistas de la cultura mexicana, su gastronomía e incluso su medicina. Ahora se perfila como generador de energía eléctrica. Desde mayo, un proyecto piloto en Milpalta, al sur de la Ciudad de México, transforma en energía los residuos provenientes de la cáscara y las espinas. Es la parte del desecho que se está utilizando ya para, para que con las bacterias empiece a hacer la transformación de lo que va a ser el biogás, lo que va a ser el mejorador de suelos y la reutilización del agua residual. Milpa Alta es uno de los mayores productores de nopal con 200.000 toneladas al año y diariamente produce hasta 10 toneladas de desechos. En el biodigestor, financiado por el gobierno capitalino, los residuos se trituran y mezclan con un inóculo de varias bacterias y tras una digestión anaerobia a 55 grados centígrados, sale el lodo y el biogás. En noviembre esperan producir poco más de una tonelada de lodo, 170 metros cúbicos de biogás, lo que es suficiente para encender 9600 focos ahorradores. La visión a futuro, bueno, nosotros como secretaría es buscar que este tipo de proyectos se repliquen en otros mercados o en otros sitios de disposición de recursos. El nopal, cuyo interior es una pulpa babosa, es la base en México para preparar sopas, ensaladas, asados, mermeladas y hasta golosinas. También se hacen medicinas contra la hipertensión y problemas intestinales, geles cutáneos y jugos dietéticos. Según la mitología azteca, el dios Huitzilopochtli le sacó el corazón al príncipe Copili por una traición y lo arrojó al lago donde se edificó Tenochtitlán, la actual ciudad de México. Ahí brotó el primer nopal, cuyos frutos, tunas color rojizo, simbolizan el corazón del monarca. Aquí concluimos con la tercera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche y que descansen.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 El amor está en el aire. El amor está en el aire. Oh, oh, oh, oh, oh. Ecuador es todo lo que necesito. solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador.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 El siguiente programa es Clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público.